Regresamos a nuestro living para recibir a nuestras primeras invitadas del día de hoy. Lo vamos a hacer con un fuerte aplauso porque nos acompaña Rosario Ponce, patinadora mendocina y además su profe Julieta Terrulli. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Un gusto recibirlas. Bueno, Rosario, así como la ven, 13 añitos, la rompe en su carrera deportiva, ella es patinadora y muy pronto nos vas a estar representando al país en lo que sí. va a ser el Sudamericano de Patinaje 2022. Sí. Qué groso, ¿eh? ¿Estás contenta? Re feliz. Ansiosa, uh -huh. preparándote, entrenando mucho me imagino. Sí, estoy entrenando un montón. Eh, quítate Rulli. Uh -huh. Aparte estoy... Necesitas mucha preparación física. Sí, por supuesto. Preparación mental. Uh -huh. Claro. Eh, también en, en otras disciplinas Estoy preparando proyectos de escuela Con mi profesora Mónica jabaloye ¿Qué proyectos? Proyectos de nuestra disciplina a nivel nacional Para ah, poder seguir bien. evolucionando en el deporte ¡Qué bueno! Perfecto, a full, mirá qué clave que la tiene es, si no, no? es que has vivido todo ya tu corta vida ha, ha sido transitada a full con, con el patín sí. ¿No arrancaste? Yo empecé a patinar a los cuatro años ¡Qué okay. ah, <ríe> chiquita! chiquita. <es> un <ríe> sí. Me imagino ¿Y qué fue lo que te atrapó esta actividad? porque ¿Conocías a alguien, tenías algún familiar que patinaba? Mi hermana, por mi hermana ah, eh, hacía patinaje artístico y yo empecé a patinar por ella Después claro. ella más Después empezó a especializar en el hockey Ajá. Y yo me quedé ahí en el patín Y el me encantó artístico. Sí, me encanta todo lo relacionado con el show Me gusta claro, todo patinar Sí, sí porque es, es coreográfico Es arte sí. más sí. allá de un deporte, ¿no? Sí, me encanta claro, Todo el look ¿List? se preparan muchísimo Ey, mira la, bueno, Tenemos un montón de, de imágenes Que vamos a ir pasando a poquito Para que vean cómo se, se luquea Ahí Rosario para, para sus shows, se dice Para sus presentaciones sí. ¿Cómo, ¿Cómo sería? Para los torneos los Para torneros. los torneos Las competencias claro ¿Y vos, Julia, has sido su profe durante toda la vida? ¿Cuándo empezaron a trabajar juntas? Ella empezó a hacer danza, en realidad, en el 2017. Ah, Arrancamos no. eh, muy tranqui con los pasos básicos, aprender. Uh -huh. Y ella fue en realidad la que me insistió y me dijo, yo quiero competir, quiero hacer free dance, quiero Ajá. bailar. Y yo le dije, bueno, probemos. Que es una, perdón, la ignorancia, es una especialidad dentro de lo que es el patinaje artístico. Exacto. Ah, bien. Perfecto. Y bueno, ahí ella me insistió, yo le dije, bueno, vamos a probar y ahí nomás me di cuenta que ella tenía eh, todo para hacerlo uh -huh. y fuimos de a poquito, fue a su primer regional, le fue re bien, clasificó su primer nacional ah. y ahí yo la subí a categoría internacional. Muy bien. Y le fue muy, muy bien en La Rioja, eh, ella quedó tercera en el nacional y nada, ahí hicimos clasificatorio y demás y quedó para el sudamericano. Y ahí sí. en esos torneos es donde ya te ficha el seleccionado como para decir... La queremos sí. de representante Para pero... poder quedar en el seleccionado eh, Tuvimos que viajar a Villa María ah, Córdoba Y después de ahí convocaban a pocas chicas uh -huh. Para poder viajar Para viajar a Buenos Aires Ajá. Donde fue la recategorización Y ahí bien. donde quedé en el seleccionado Qué nervios, ¿no? Ahí sí. tenía gire, pero <risa> preparadísima. Claro, que iban a estar viendo todos los mejores que, que tenemos en el país Pero total, ¿y cómo te imaginas a futuro? ¿Te gustaría seguir perfeccionándote sí, en este obvio. rubro? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te imaginas ¿Qué soñás? Y mi sueño es seguir con seguir usando la malla argentina, seguir en los torneos internacionales, por ahí algún día en un futuro poder llegar a un mundial. Claro, Qué bueno. Seguir participando bueno. en los sudamericanos. Claro, si ya con 13 años vas a estar en el sudamericano, seguramente hay mucho por, por recorrer, ¿no? Muchísimo. Sí, sí, Sudamericano. ¿Dónde se hace? ¿Cuándo? ¿Y quiénes vienen a, a competir? ¿Chicas de diferentes países o no? Eh, sí, de todo Sudamérica. ¡Guau! Wow se dos. hace en San Juan ajá. y es En los juegos sudamericanos sobre ruedas abarcan todos los deportes ah, sobre ruedas bien. todo allí sí mismo en San Juan ajá todo hay todo en que San un lindo Juan. evento bueno, para sí. ir a verlo también no super atractivo. y a mí me toca en la parte en el mes de junio bien fecha cuándo te vas para allá eh, no en realidad no sé todavía, ¿Todavía no está <risa> no está definido. claro pero bueno se viene con todo y, y ya preparándote entrenando mucho cómo es el entrenamiento de una patinadora ¿O cuántos días a la semana? O si querés contarnos cómo es un día en la vida deportiva de Rosy. Eh, yo entreno todos los días de la semana, excepto todos los domingos. Los ¿Qué disciplina? La, ¿no? Sí. Me gusta en realidad, me encanta. Claro. Eh, los domingos salgo a correr y hago toda esa actividad física uh -huh. para mantener la resistencia. Claro. Y yo hago tres disciplinas dentro del deporte. con mi ¿Cuáles son? Hago libre, eh, con mi profesora Sofía Prieto y Mónica Jabaloyes. Uh -huh. Y libre y escuela. El libre consiste en hacer saltos y trompos, todo lo que se ve. Claro, en es el como, como si fuera un freestyle. Vos entras a la, a la pista, claro, por decir, y mucha vas. Mucha técnica, mucho salto, claro. mucho giro. es mostrar todas las habilidades. Sí. Bien. Después esta escuela, que consiste en ir sobre una línea, mucho equilibrio, hacer ah. giros, todo uh -huh. eso. Y después danza, que es lo que más me gusta a mí. Claro. Te de... la va con la música, otra claro. cosa. Qué lindo. Se mucha flexión, mucha técnica también. Uh -huh. Me encanta, y qué, canciones por ejemplo te gusta interpretar? Las elegís vos, se ponen de acuerdo con la profe, cómo, cómo funciona eso, entre las dos, ajá, me gusta patinar, tipo, me encanta todo eso que tiene el tema con el show, patina todo eso que tiene una onda de musical. Muy Disney, sí me encanta, te sentís una princesa. Sí, me encanta, va con mi personalidad. Qué lindo. Muy bien, muy bien Me encanta, bien. y a la par, bueno, me imagino que con el colegio Intentando llevar sí. ahí las dos cosas Porque sí, uno no se tiene que olvidar de los estudios Total. De esa responsabilidad sí. ¿Sos buena alumna, Rosy? Eh, sí, eh, ahora acabo de entrar a primer año ah, Y si yo era validada provincial Ale. Ah, bien entonces, Escuchame Yo le pregunto si ¿sí es buena alumna por todas las Escuchame Sí Claro, entonces llevas todo perfecto sí, a la par me encanta desafiarme y tratar de hacer todo Siempre uh -huh. intento hacer todo Sí, obvio bien. No puedes dejar esas responsabilidades Me encanta ¿verdad? Y para el profe, ¿cómo? ¿Cómo ha sido la, la evolución? ¿Cómo la has visto en estos años? ¿Cómo la ves encaminada? Ella dice la que la fichó de primer momento. Claro. Sabía que ahí había una, sí, una semillita. Fue, fue muy rápido su evolución. Eh, normalmente los chicos tienen un proceso un poco más lento, pero con Rosario ha sido la verdad muy rápido porque ella entrena muchísimo y es súper dedicada y aplicada con el entrenamiento. Entonces ha sido un proceso bastante rápido Y te pregunto a vos, Juli, que, que seguro Esto lo, lo manejan los papás de Rosario, obviamente Es caro, ¿no? Eh, sí. Salir a competir en el deporte sí. No solo en lo que es el, los, los, los patines Toda la vestimenta, sino también imagino Que tenés que pagar algún tipo de inscripción Sí, en sí. todos los torneos se pagan inscripciones. Claro. Eh, ni hablar de que, bueno, todos los viajes los costean en realidad los papás. Y sí. Claro. Eh, así que, bueno. No hay nadie que respalde, su secretaría no. de deporte, por ejemplo, na na eh, nadie respalda hasta... En realidad, por ahí son muy poquitos los chicos que reciben algún tipo de beca. Uh -huh. eh, pero, bueno, todavía estamos buscando por ahí un, un, sponsor, un sponsor que nos ayude claro. a sí. a Mirá, que, que apueste a, claro. a la sí. carrera a de Aparte se nota el, el talento, así que... Se nota el talento, la pasión. Aparte, yo Total. le quiero destacar a Rosario... Que es eso, es el empuje, es insistir, es querer estar. Porque ella me escribió por Instagram uh -huh. y me dijo, yo quiero mostrar mi carrera, quiero mostrar lo que hago, quiero que la gente me conoce, que me conozca, yo lo valoro un montón. Pero total, Porque con 13 por años, sí. escribir, che, quiero estar en un programa de tele, quiero que me lo recontra Y esa es la manera de llegar. Sí, no, aparte esa se nota. Es es muy madura para su edad y cómo trabaja y la disciplina sí, que tiene. Impresionante. Me encanta. Mirá, la, la han venido a acompañar sus papás, y sí. lo estamos mostrando en pantalla para que saluden. Orgullosa bien deben estarle contentos. Bueno, ellos, un pilar fundamental, ¿no? A la hora sí. de, de que te acompañen, que te lleven a los entrenamientos, a los torneos. Sí, siempre a veces tratamos, tratamos de viajar, yo tengo una hermana, los uh -huh. cuatro los torneos. ¿Se van de la familia? Eh, no siempre, uh -huh. siempre me acompaña mi mamá. Muy uh bien. -huh. Mi uh -huh. profesora. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Adriana. Perfecto. ¿Y el papá? Ay, y Juan Carlos. ¿Y la hermana? Mi hermana Máxima perfecto, así lo, lo las hacemos. Hacemos el saludo formal. Con nombre todo. <risa> muy bien. Y siempre, este, el 2021, viajé a San Juan, Villa María, uh -huh. La Rioja y Misiones. Muchos Estado. viajes, ¿eh? Sí, eh, con este deporte he recorrido todo el país. Ah, me encanta. Y es un deporte de un montón de sacrificio, porque es muy costoso los materiales, uh -huh. las inscripciones, la inscripción al sudamericano es en dólares. Uf. Claro, y te cuento. No, seguramente tu, tus viejos necesitan un, una mano para, sí, para esto. Marca que Mucho gasto, alguien que acompañe. Yo pregunto, Rosy, ¿cómo te pueden ubicar a vos? Si tenés redes sociales, como para que algún interesado, alguien que nos está viendo, que Total. yo la verdad que, que quiero eh, brindarme apoyo, ¿cómo te pueden contactar de alguna manera? ¿O le escriben al club? ¿Cómo, cómo pueden hacer? Instagram. Sí, sí el Instagram, sí. Si, si nos dejan los padres, pasan Instagram, sí, ¿sí? dale, sí. vamos. ¿Cómo es el Tengo Instagram? Tengo tantas privada, después la hago pública. ¿eh? Dale, pero no, pero le dejan un mensaje y vos nos vas a estar revisando. Claro, vos revisas los mensajes. Rosy-Ponce. Bien. Rosy así si con ese, una sola ahí. Sí. Rosy-Ponce. Anótenlo está, porque la idea es que puedan contactarse con ella. Es una gran promesa en el deporte que tenemos aquí. Eh, me imagino, Rosy, que te has perdido un montón de otras cosas por sí. entrenar. Cumpleaños de amigas, reuniones familiares. Sí. Es intensa la vida del deportista. Sí, me, me he perdido un montón de juntadas. Uh -huh. eh, cumpleaños de familiares. Por ahí un montón de cosas importantes. He faltado. Ahí está el Instagram, sí, sí. chicos. Claro. Tenemos la de seguidores a Rosario te lo pido. Por favor, Todos y a seguirla, la convertimos en influencer de patinaje, escúchame. <risa> <risa> ahí está. Ah, va a soldar, mira. Linda sí. escuela. Sí. ¿Y cómo, cómo te llevas con tus compañeros? ¿Tenés un lindo curso? Sí, tengo un, me he hecho un grupito re lindo, Ajá. por suerte. ¿Es que entraste hace poquito? ¿Estás eh, conociéndonos? Sí. Claro. llevo dos semanas Ajá. aproximadamente. Eh, yo entré con mi mejor amiga y me, me hicimos un grupito de otras amigas y me llevo re bien con todos por Perfecto. suerte. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Bueno, el Sudamericano 2022. Allí vamos a tener a nuestra representante mendocina, que es Rosario Ponce. Le vamos a dar un fuerte aplauso, desearle todos los éxitos y a seguir apostando. Pero si a vos es lo que te apasiona, lo que te mueve el alma, dale con todo. Dale con todo que no tenés ir. Siempre. Siempre. Total. Bueno, y gracias a los padres por, por traerla un placer. Por, y por apoyar a los hijos en estos sueños. Porque por ahí uno dice, hija, ¿estás segura? Que, que te la querés jugar con esta actividad? Ah, que sí. Y sí, ahí va sí, a estar es la, familia la, poder, la familia bancando este sueño. Gracias, Seguro. chicas. Por haber venido. Gracias a la profe por también, a la a profesor profe raro, también raro. por supuesto. Vamos a abrir un poquito la ventana de nuestro estudio, queremos ver a esta hora. ¿Cómo está la ciudad de Mendoza? La peatonal movidita, los chicos ahí tomando la escalera. No,